Cuando no hacía otra tarea, en primaria Bien, chicos, vamos a revisar la tarea, ¿ok? Empezamos por cachetes ¿Por mí? Sí Ay, profe, no traje ¿Por qué? Porque... Porque mi perro se la comió Se la comió tu perro y no la pudiste imprimir otra vez No, también se comió de la impresora ah, estás muy gracioso Vamos a ver qué dicen tus padres al respecto También se nos comió ¡Ja, <risa> Rápido en secundaria Bien, vamos a revisar la tarea oh, Ya empezó esta cosnuda, joder ¿A qué? Nada, profe, nada Dime su cuaderno para ver qué hizo No, no quiero Y no quiero porque no la hice ¿Algún problema? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a poner un 1? ¡Acá pongamos un 1 Miedo, no tengo ¿Qué es el número de mi papá? De mi mamá Te lo doy el número, ¿eh? Miedo, no tengo Para morir, nacimos, huela Estamos en el lugar de los hechos Donde el estudiante causó conmoción en su maestra Acá los detalles Sí, le escuchamos le pedí la tarea y me contestó Me trató mal, me ultrajó, me robó Me sentí asaltada Por favor lleven a la cárcel a ese delincuente del futuro